Buen día, Alfredo. Acá estoy como me pediste. ¿Cuándo se ha hablado, no? Seguramente estos días de las elecciones, muchísimo. Eh, información tendenciosa, danina, imperialista, pero enmascarada de democrática. Nosotros pudimos vivir eh, días previos en Venezuela, previos a las elecciones, y bueno... Sentir que el pueblo realmente estaba convencido de que este proceso había que defenderlo, que se construye entre todos. Se sabe que se estaba enfrentando, que eran los intereses imperialistas, la posibilidad siempre de la intervención eh, yanqui. Y la verdad, que nosotros pudimos ver una Venezuela muy distinta a la que plantean los medios, porque es un pueblo participativo, guerrero, o sea, combativo, sabe bien que todos los derechos que tiene son conquistados, no han sido regalados por nadie, hay, hay un, un nivel de conciencia, Chávez eh, la verdad que es el referente supremo, pero no a modo de Dios, sino como una persona comprometida se reivindica la lucha de Chávez, el compromiso y todo lo que fue generando luego, ¿no? Bueno, no, no hemos visto ningún tipo de disturbio el día de las elecciones. Sabemos que, que lo que sí hubo es muy mala muy mal intención de los sectores opositores, que es más, buscaron perjudicar, imposibilitando que gente se pueda trasladar a los lugares de votación. Es gracioso, entre comillas, ¿no? Que ahora salen a, a decir eh, el bajo nivel de participación de la gente cuando ellos mismos llamaban a abstenerse. Y bueno, son los puntos importantes, ¿no? Pensar en la abstención que promovió la derecha, eh, aquí el voto no es obligatorio, o sea, la participación tiene que ser consciente. El día anterior, recorriendo el barrio del 23 de enero, se veía como cada comunidad, cada colectivo, buscaba esto, que su vecino, su compatriota, tome conciencia y se movilice a votar el domingo.